Obviamente, todos esos cables tendrían que ir a una resistencia de pull-up. Para que asegure el nivel de voltaje en el LED. Y entonces se pueda ver el encendido de ese LED. En este caso, nos damos cuenta que el display solamente tiene siete segmentos. Y están nombrados, siempre lo han nombrado así, como A, B, C, D, E, F, G, etc. ¿Cómo los voy a conectar al micro? Bueno, yo puedo conectarlo de la siguiente forma. Puedo conectar aquí mi A, mi B, si quisiera empezar desde el menos significativo. Pero, si quisiera empezar desde el más significativo, entonces, ojo, tendría que empezar entonces como A, B, C, D, E, F y G. Si se fijan, el bit más significativo no lo estoy usando porque solamente son siete segmentos. Sin embargo, aquí podría yo conectar el punto que tiene el display para mantenerlo encendido. Entonces, se lo podría mandar incluso a voltaje para que siempre estuviera activado. Si ya lo quiero controlar, entonces yo por programa tendría que mandar a prender o apagar ese punto en base a lo que esté haciendo mi display. En este caso, solamente vamos a encender los siete segmentos vamos a encender desde el 0 hasta el 9. Pero sabemos que podemos encender desde el 0 hasta el F. Ya que me puede mostrar esos valores eh, este, hexadecimales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si ya definimos que vamos a conectar nuestro display en el puerto 2. Entonces, yo puedo hacer mi tablita en el puerto 2. Y tengo conectado el bit 6, el 5 el 4, el 3, el 2, el 1, y el 0. Ahora, tengo que asignar las letras. En este caso, las que estamos asignando, sería para el 6, sería A, B, C, D, E, F, y G. Ahí está. Entonces, en el bit 6 del puerto 2, tengo conectada la A en el bit 5 del puerto 2. Tengo conectada la B. Y en el bit 4 del puerto 2 la C. En el bit 3 del puerto 2 la D. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué número quiero visualizar? Pues vamos a visualizar del 0 al 9. Entonces tendría que ser mi tablita. Que esa tablita en su momento también ustedes la vieron. ¿Sí? ¿Qué datos le voy a poner? Pues aquí lo visualizamos. ¿no? Si quiero mandar un 0... El único segmento que no debe estar prendido sería el segmento G. Eso indicaría que yo tendría que tener encendidos todos mis segmentos excepto el G que estoy mandando a apagar. Vean cómo estoy haciendo como si estuviera haciendo una secuencia. Nada más que ya no es una secuencia, aquí ya estoy eligiendo yo qué segmentos deben estar activados y qué segmentos desactivados. Ahora, en el caso de este es el número 0. En el caso del número 1. ¿Qué segmentos debo tener habilitados? Pues aquí lo vemos, ¿no? Sería el B y el C nada más. Entonces, B y C. Y los demás deben estar desactivados. Eso es para el número uno. Para el número 2, ¿qué segmentos deben estar habilitados? Visualícenlo ahí. Sería el A... El, el B, el G, el E y el D, ¿no? ¿Deshabilitados o habilitados? Habilitados. Sería el A, el B. Ajá. El G. El G. El E y el D. El E y el D. Y los otros, y los otros deshabilitados. ¿Ok? En el otro caso, que sería el número 3... ¿Qué segmento tendríamos? Pues tendríamos estos tres, ¿no? Y aquí, este, pagados Y encendido, ¿no? En el número cuatro. El F, el G, el B y el C. O sea que esto me queda desactivado aquí. Activados. Desactivados y activados entonces si se fijan simplemente es un dato el que yo estoy, estoy habilitando en función de lo que yo quiero que se visualice en ese display no de ahí vamos sacando estos bits de activación entonces aquí sería el 1 el número 6 el número siete. El número ocho es el más facilito, ¿verdad? Porque deben estar encendidos todos. Todos están encendidos. Y el número nueve. Ahí está. Ya tengo la talita, puedo irme de aquí hasta, el, hasta la letra F. ¿Sí? Sin ningún problema. Ahorita lo vamos a hacer hasta el 9. Es la misma tónica, lo mismo. Entonces, para sacar el dato, ya habíamos dicho que tenemos que tomar del puerto nuestros 4 bits menos significativos, o sea, nible menos significativo y nible más significativo. Ahí está. Entonces, en base a esto saco yo mi dato. ¿Qué dato es el primero que tengo? Aquí hay que observar que el bit 7 no está conectado a nada. Entonces este bit no me interesa qué valor tenga. Puede tener ceros, puede tener unos. Como no lo estoy ocupando en este momento, y por facilidad, pues le puedo poner un cero. Si esto es así, ¿Qué dato tengo aquí en hexadecimal? En el más significativo sería 7H. 7 No, el más significativo es un 7 Y en el, sí, el, el menos El menos sería Un E, ¿no? Un E H Ahí tenemos El dato es 7 E H Acuérdense, el dato está formado por dos nibbles Y cada uno de un de 4 un bits Entonces en conjunto me marcan un dato de 8 bits Y ese es el 7 eh H En el siguiente 2, 0, no, 3, 0, H. 3, 0, H, o sea, un 30, H. En el siguiente. ¿Alguien más que participe? El bit más significativo, el nivel más significativo sería de, de 6, H. 6, okay. ok. Y el otro es. Sería CH. ¿C? No, C no puede ser. No, no. Sería este. D. ¿Ocho? ¿De dónde? Es D. Estamos aquí. Sería una D. D H. En el siguiente vemos que esto sería un 7, ¿no? Y este sería un 9. En el siguiente, ¿qué valor es ese? No, sería un 3. un 3. Un 3. ¿Y este otro? Un 3. En el siguiente, sería un 5. Un 5. Y, ¿Y el otro? Un B. Un B, exacto. En el otro caso sería otra vez un 5, se cinco repite F. ahí arriba. Y este sería una F. En el otro, ya lo vimos este número que sería un 7 y un 0H. En el siguiente tendríamos un 7 que es el mismo que arriba y abajo tendríamos una, una F. FH. Y por último, otra vez se repite el 7 y abajo ya habíamos visto este también, una B, H. Y ahí está ya mi, mi tabla de valores que necesito sacar por el puerto para que el display encienda el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿no? ¿Y eso con qué instrucciones lo hacemos? Pues ya las habíamos visto con la secuencia, si es la misma, el MU. ¿A dónde voy a mover mi dato? Al puerto 2. ¿Qué dato voy a mover? Pues lo que acabo de sacar. Si quiero sacar el dato 0, pues entonces saco un 7EH. Si luego quiero sacar el dato 1. Entonces mando al puerto 2. El dato que corresponda. Al dato 1 que sería un 30H. Si quiero sacar luego el 1. El 0, 1, el 2. Entonces muevo. Al puerto 2. El dato. 6D. Y ahí está. Claro que si yo hago todo esto así. Viene una situación, ¿no? Que si yo no manejo la pura instrucción mandándole datos, no voy a ver el mensaje porque va a ocurrir lo que vimos en, en, en la clase pasada. Por la velocidad a la que trabaja el microcontrolador, pues simplemente voy a estar viendo que los LEDs están encendidos o semiapagados por la velocidad que se están ejecutando las instrucciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se visualice? Para que el humano lo visualice, pues tendría que meterle un retardo. Tenemos un CAL con mi rutina... De tiempo. En esa rutina de tiempo yo le puedo poner que sea un segundo, por ejemplo. Time. Y obviamente por acá abajo pondría yo mi rutina de tiempo. La que calcularíamos para que me diera un segundo y con su respectivo red. Y al final mi comando determinación en Ahora, si ese programa quiero que se quede cíclico. Entonces, en la última rutina. Yo tengo un move. P2. El último dato que mando sería un 7B. Y obviamente, acompañado de su call time. Para que se mantenga un segundo. Pero aquí, para que esto se repita, le metería yo un jump. Inicio. Y lo regresaría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que aparezca el 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 9 y vuelve a empezar. Y estoy haciendo que en el display aparezca el 0 por un segundo, luego el 1 por un segundo, el 2 por un segundo y así sucesivamente hasta 9. Y al terminar le digo, regrésate a John y vuelve a empezar. Y el programa ahí se queda cíclico, mandándome la numeración al display del 0 al 9. Y vuelve a empezar del 0 y al 9. Entonces si se fijan aquí. Estamos haciendo también una transferencia de datos al puerto. Pero a través de un dispositivo visual. Como es el display. Ya no estamos mandando una secuencia a lo loco. Estamos mandando un dato que corresponde a un número. Que quiero que se visualice. En este display. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien maestro. se Bien, entonces ahora ustedes también si quisieran, porque muchas veces dicen, oye, cuando están en el laboratorio, ya nos dejaron otra vez material, hay que comprar LED para el microcontrolador, si hubiéramos hecho una práctica, por ejemplo. Pero si tienes display de siete segmentos, ahí tienes los LED. Si tú pones estos display acostados, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que verían ustedes? Y lo ponen acostados. Ceros y unos. pues Bueno, aparte de los ceros y unos, verían este, segmentos, ¿no? Por ejemplo, así lo verían, así como esto. Vean. ¿Qué pasa en este caso si yo los acomodo mi display ahí en el protoboard de esta forma? Juntitos. Vean, aquí tengo una, un LED, una barra, otra barra, otra barra, otra barra, otra barra, otra barra y otra barra. Entonces, si yo mando a hacer una secuencia de estos LED, puedo mandar a encender estas barras, ¿no? así como la barra de, de display que usamos, son seis barras. O pudiera hacer un efecto de que giren estos circulitos que estoy viendo aquí, o completo todo el display, que gire este y luego que gire este, hacia un lado o hacia el otro lado, o que choque, ¿no? que gire para acá y luego para acá, que gire para acá. Entonces son efectos que ustedes pueden dar porque son LEDs los que estamos viendo ahí. Incluso hasta el punto lo pueden ocupar como un, un despliegue de un dato. ¿no? Entonces ustedes pueden hacer un montón de arreglos con los displays de manera que les visualicen ustedes los LED de la forma que quieran proyectar. Y entonces un display me puede servir para hacer efectos de visualización ¿sí? en un dado momento. Si no tuviera yo LED eh, normalitos pues puedo utilizar los LED que tiene mis display y pudiera yo hacer mis efectos ahí. Y podría ser muy buenos efectos porque la forma en que están colocados me permitiría hacer algunas cosas interesantes. Incluso hasta podría hacer unos ojitos ahí, como que se están moviendo a un lado, a un otro, un lado un otro. Si conecto los dos y si prendo los segmentos de un circulito u otro circulito, pudiera ser como que se está moviendo esa, esa parte. Entonces simplemente es un efecto visual que ustedes dan a lo que tengan. ¿Por qué? Porque el microcontrolador manda apagar y encender cada uno de los bits que tiene este dispositivo. Y ustedes son los que lo controlan a través de la instrucción, ya sea MUG o a través del set B o el CLEAR. Cualquiera de esas tres instrucciones, una es para direccionar a un byte completo, que es el MUG, y el set B y el CLEAR para nada más afectar a un solo bit. ¿Sí? Entonces, eh, en este caso... Es un display, yo puedo poner uno, dos, tres o cuatro displays, que es lo que podría soportar este microcontrolador directamente en su puerto. Pero si no, a lo mejor puedo ponerlos, puedo poner más, puedo poner 10, 20 displays conectados al mismo microcontrolador, pero que tendría que hacer un bus ya de comunicación específico para poder controlar a cada uno de estos displays. Para decir cuál es el display que va a mandar mi texto, ¿no? Que normalmente así se conectan. El micro conecta a través de una de un bus, donde le mando el dato, y otros pines son para controlar cuál es el display que se tiene que encender para que vea yo el dato. Entonces son arreglos que se van haciendo de acuerdo al número de displays que en un dado momento ustedes quieran conectar en el dispositivo. entonces esto es un comentario para que vean que pueden usarlos también como quieran ustedes. No solamente son para desplegar, también los pueden usar para hacer cierto tipo de efectos visuales, si así lo quisieran. Bien. Entonces, si no hay preguntas a este programa que acabamos de ver aquí, que simplemente manda datos, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que ahora es cómo leer un bit en una patita del microcontrolador y entonces ya poder interactuar entre entradas y salidas. Bien, suponiendo ahora que quiero conectar un interruptor a ese puerto, les hago la referencia del interruptor porque es lo más fácil de visualizar, pero no necesariamente puede ser un interruptor. Pudiera ser un sensor, ¿sí? Pudiera ser un sensor que actúa de esta forma. Es decir, un sensor me va a mandar un 0, 1, activado o desactivado. Entonces, una forma de que yo pueda simular a ese sensor que quiero tener, pues es a través de un interruptor. Porque yo le voy a mandar aquí el 0 y el 1. Y lo voy a mantener el tiempo que... Que yo necesite de acuerdo a la simulación. Entonces si lo conecto. En el bit 7 del puerto 0. Por ejemplo. Aquí. Interruptor. Ahora viene la forma como lo voy a conectar. Una resistencia de pull down. De pull up. En este caso le ponemos una de pull up. BCC. Y tierra. Ahí está conectado mi interruptor. Yo ahí le puedo simular. Si está abierto el interruptor, le estoy mandando un 1. Pero si cierro el interruptor, en ese momento le estoy mandando un 0. Entonces yo ya tengo controlada esa acción. Fíjense. Si el interruptor está abierto, en automático yo ya tengo un 1. Si así necesito el interruptor, perfecto. Ahí tengo la configuración. Pero a lo mejor diga, no, yo quiero que cuando esté abierto el interruptor, quiero que le mande un 0, no que le mande un 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? cambiar la configuración y en lugar de usar una resistencia de pull up tendríamos que usar una resistencia de pull down ¿Sí? y entonces aquí vuelvo a conectar el interruptor pero ahora esta resistencia la mando a tierra y esto lo mando a voltaje ¿qué va a suceder ahora? que cuando yo tenga abierto el circuito ¿Sí? voy a estar mandando un 0. Y cuando yo cierre el interruptor, voy a estar mandando un 1. Vean la forma en que cambiamos la posición de la resistencia y la forma en que me está respondiendo el interruptor. Entonces, desde el punto de vista hardware, yo puedo cambiar la condición de entrada cuando yo uso un interruptor. Ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Bien. Ahora, suponiendo que quiero mandar a encender una lámpara, la lámpara la vamos a conectar aquí. En el bit 7 del puerto 3. Conectamos una lámpara. O un LED. Yo digo, cuando el interruptor esté abierto. Quiero que la lámpara. Esté apagada. Y cuando el interruptor está cerrado. Quiero que la lámpara se encienda. ¿Con qué instrucción leo yo. Este pin. 7. Del puerto 0. Bueno, ahora vamos a ver la instrucción. J. B. Esta instrucción me dice, salta si el bit que yo elija vale 1. ¿Cuál es el bit que estoy eligiendo para este caso? El bit 7 del puerto 0. Entonces, le voy a decir que el bit 7 está en el puerto 0. Ahí está. Entonces, aquí le estoy preguntando, salta si el bit 7 del puerto 0 vale 1. Si vale 1, ¿qué quiero que haga de acuerdo a lo que tengo aquí en el dibujo? ¿Cuándo va a valer 1? Cuando yo cierre. El interruptor. ¿no? Entonces si quiero que valga 1. Quiero que me enciendas. A la lámpara. ¿Sale? Esa es la condición. En este caso estamos haciendo, usando algo así como esto. Que usaron ustedes en, en su programación. De lenguaje. En diagrama de flujo. Estamos poniendo al puerto. Y me interesa es el bit 7. Digo, si se cumple la condición, es sí, vete a hacer una cosa. Y si es no, vete a hacer otra cosa. En este caso, si es sí, que es esto, que vale 1, quiero que te vayas a la etiqueta ON. Entonces yo pongo mi etiqueta por acá. Y quiero que hagas algo. En caso contrario, quiero que ejecutes lo que está por debajo de la instrucción. Entonces, de acuerdo al interruptor, si el interruptor está abierto, entonces la lámpara debe estar apagada quiere decir que este bit no vale 1, entonces la instrucción no se cumple, porque la instrucción está preguntando, salta, si el bit 7 del puerto 0 vale 1, como no vale 1, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? que me apagues la lámpara, que está conectada en el puerto 3, en el bit 7, ahí está, y una vez que ya la apagaste, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues regresa a ver cómo está la condición del interruptor para ver si cambió. Entonces me voy a YOM. Inicio. Y me voy a la etiqueta. Inicio. Ya lo tengo. Mientras este bit esté a cero, es decir, que el interruptor esté abierto, él va a mandar a apagar la lámpara y va a regresar. Y ahí se va a quedar. En ese ciclo, mientras ese bit 7 sea 0, en el, cuando en el momento que yo cierre el interruptor, ese bit se hace 1, y entonces dice ya no es 0, o sea, es 1, me voy a donde me está indicando. Dice salta si el bit 7 del puerto 0 vale 1. En este caso, me voy a la etiqueta ON. ¿Y en ON qué quieres que haga? Pues enciéndeme el LED o la lámpara. Entonces le ponemos Set B. Y digo que el bit que voy a activar está en el puerto 3. Y el que quiero que me actives es el bit 7. Entonces en este momento me activa el bit 7 del puerto 3. En ese momento prende la lámpara. Y luego ¿qué quieres que haga? Pues verifica la condición a ver si no ha cambiado. De la del interruptor. Me voy y yo inicio. Y vuelvo a regresar. Mientras este bit ahora se mantenga en 1. Él lo está saltando a la etiqueta ON. Y en la etiqueta ON, él va a estar encendiendo la lámpara y regresando otra vez a inicio para verificar la condición. Mientras no cambie, va a ser esa su rutina. Va a estar saltando, regresando, saltando, regresando. Cambió, la, cambió el interruptor porque ahora se abrió. Ah, bueno, ya vale cero. Entonces ahora ejecútame esto que está acá abajo y esto, y regresa a la etiqueta inicio. Y ahí tengo ya el programita que puede controlar a través de un interruptor el encendido de una lámpara, o puede ser en lugar de una lámpara, un motor. Obvio, en la parte de salida del micro aquí, debe haber una parte analógica, ¿no? De potencia, o una etapa de potencia, donde yo pueda controlar, pues no sé, 127 volts, 240 volts, el voltaje que ustedes quieran. Pero yo necesito acondicionarlo, ¿por qué? Porque el microcontrolador solamente me saca de 0 a 5 volts. Entonces ya como ustedes como ingenieros electrónicos conocen que aquí pudiera haber unas etapas. La más fácil que conoces es pues, un relevador. Puede ser mecánico, puede ser un relevador de estado sólido, o pudiera ser un optocoplador, o pudiera ser un transistor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos de potencia que pueden utilizar ustedes para poder controlar una determinada carga. En función de la carga, pues es lo que van a calcular para conectar. Y a la entrada, aquí estamos simulando... Más bien, estamos usando un interruptor. Pero yo podría simular, en lugar de hacer todo esto, que estamos viendo aquí, todo esto podría ser un sensor. Y ese sensor podría estarme mandando una señal de disparo de 0 o 1. En la condición lógica. Pero el sensor me podría estar mandando un nivel de 0 a 10 volts. O de 0 a 24 volts. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acondicionar la entrada... Para que el micro reciba de 0 a 5 volts. Porque si no lo voy a quemar. Entonces aquí también viene otra parte analógica. Con circuitería de transistores, diodos. sí, Para poder bajar el nivel de voltaje. En caso de que el sensor me, estaría, me estuviera dando voltajes. Que no corresponden al rango de entrada de mi sensor. Que sería del, del microcontrolador. Que sería de, 5, de 0 a 5 volts. Entonces si yo pongo un sensor de presencia. Suponiendo. Que dice, estás en tu cuarto y quiero que se prenda automáticamente la luz. Bueno, ponemos un sensor de presencia que detecte que cuando yo entre, me encienda mi lámpara. Sale, ahí está. Mientras yo esté en mi cuarto, quiero que la lámpara esté encendida. O mientras o la, puede ser la lámpara o puede estar en tu escritorio. Y digo, para ahorro de energía, lo que quiero es que cuando yo esté ahí, estén prendidas las lámparas y mi pantalla. ¿Sí? Y mi computadora sale si yo me salgo de mi cuarto quiero que después de X este tiempo quiero que me apagues pues la lámpara de ahí de mi lugar donde estoy y me apagues la pantalla de mi de mi computadora la computadora no la apague. porque entonces ya valió no nomás la pantalla y mi de este no en caso de que no quisiera usar la temporización de la pantalla de la computadora y lo quisiera controlar entonces esas acciones las puedo realizar con programitas simples como este. Si se fijan, este hace lo mismo. En el caso del sensor de ocupación, si detecta, pues me manda una señal. Dice 1, de que hay alguien. 0, no hay nadie. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo aquí? Pues nada más un 0 y un 1. Entonces, a este programa, así como está esta instrucción, le vale grillo de dónde viene el dato. Él simplemente está verificando que es 0 o es 1. El bit que yo le diga. No importa si es un interruptor, no importa si es un sensor, él además está detectando la condición 0 y 1. Ustedes son los que van a poner a la entrada el sensor o lo que ustedes quieran. En el caso de este ejemplo, sí. igual, para este mismo ejemplo, dices tú, bueno, este ahora me encargaron que yo prenda una bomba de agua en función de este, si es de día o es de noche. Ah, pues perfecto. Cambiamos el sensor en lugar de un sensor de presencia, ponemos una fotocelda, ¿no? O una fotoresistencia, si las conocen. Y a sí, esas... Dígame. Eh, pero, como dice usted, si es de día o de noche, pero no tendría que tener un controlador de tiempo, porque o, o también un nivel, un controlador ah, de nivel. Ahorita vamos para allá, estamos, estamos en ah, lo okay, facilito, okay. ¿no? Okay, estamos, estamos en lo facilito, ¿no? De que le pongo la fotocelda, le pega la luz... Y aquí yo tengo que hacer un acondicionamiento, a lo mejor usando y Norton, etcétera Para que esta fotoresistencia cuando varíe, me genere un voltaje de 0 a 5 volts a mi entrada. Para tener el 0 y el 1. Ok. Dice, se oscurece, ¡pam! me enciende, me manda a activar aquí un 1 a lo mejor. Depende de la condición que yo le diga. Y prendeme la bomba, perfecto, ya la va a prender. Pero como dice su compañero, la bomba no puede estar encendida toda la noche, ¿no? Hasta que detecte luz, apágala. Pues imagínense la cantidad de agua que van a tener desperdiciada. Tenemos problemas. Pero dices, bueno, en lugar de ponerle este sensor y un timer, como dice, le pongo un sensor de humedad. Otro sensor conectado a otro pin. Y le pongo un sensor de humedad conectado en la arena. Entonces, cuando el agua se riega y la tierra se humedece, este sensor me detecta humedad suficiente, mando a apagar la bomba. Y ya está. Entonces, la condición es, cuando se oscurece, si la tierra está seca, prende la bomba. Pero, si se oscurece y la tierra está húmeda, no me prendas la bomba. No tiene caso porque hay humedad suficiente. Bueno, esta humedad se... Existe en tablas ya, este estándares, ¿no?, para poder decir si la, la humedad, si hay humedad, si está seca la arena, etcétera, etcétera. pues eso hay que recurrir a las tablas para en un dado momento eh, regar eh, cierto tipo de plantas con ciertas características de humedad que debe tener, porque también tanta agua se pueden secar las plantas, o sea, hay que ir visualizando también qué cosa es lo que vamos a regar. Si nada más vamos a regar lo loco, pues como dice su compañero, eh, si, si ahí hay, si hay, no hay luz, Ponemos un temporizado y de no sé, 30 minutos de acuerdo al tiempo que hayan establecido ya para que es el tiempo necesario para humedecer. Pudiera ser esa otra forma de hacerlo. Entonces formas de poder atacar el mismo problema las hay. Y lo único que estoy agregando son sensores. Y estos sensores me van a poner ceros o unos. Si lo quiero yo manejar así. Pero si ya yo le digo, oye, cuando esté en un valor de temperatura de, de humedad, de tal valor, quiero que prendas la voz. Ah, entonces ya cambia la cosa porque ya no estoy metiendo ceros y unos. Ya tengo que meter un dato hexadecimal al microcontrolador. Cosa que vamos a ver más adelante a través de los convertidores análogo digital. Ahorita nada más estamos actuando como on-off. Prendo y apago. Le meto un cero o le meto un uno. Es lo que estamos viendo. Es un tipo de control on-off. Todavía no me estoy viendo los valores de la variable que estoy midiendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que quiero que quede claro es que esta misma rutina que tenemos aquí. Que acabamos de ver. La podemos aplicar no solo para encender una lámpara o un LED. Sino la podemos aplicar para encender cualquier situación. Que tenga yo presente que se aboque a estas características. Que si yo quiero que se encienda algo. O se apague en función del bit que yo esté recibiendo el dato. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Este, Yo tengo una, maestro. Dígame. Este, lo que está diciendo del sensor de las bombas, se, este, en mi caso he visto lo de las bombas sumergibles, de que traen como una pollita y que dicen que es un sensor que cuando se baja el nivel del agua se apaga y sube y se vuelve a prender sol. En ese caso, ¿puede tomarse ese ejemplo eso? Sí, podría ser. Se podría hacer, pero como mencionaba el compañero. Aquel. ¿Cómo? Ese es un electronivel, ¿no? Lo que mencionaba Así es. el otro Así es. compañero. Exactamente. Sí, o sea, se puede usar eso, aunque ahí dirías tú, pues ya venden el producto. ¿Para qué voy a poner un micro, no? Pongo el electronivel y ya está. Entonces ahí se puede adaptar, sí, pero a lo mejor para hacer tomar otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, este, en la actualidad, Puedes tú controlar el, el paso de agua de un nivel de tanque que esté en tu azotea por medio del Wi-Fi. ¿no? La válvula tiene un, un, un control que abre o cierra la válvula este, a través de Wi-Fi. Le puedo decir abre o cierra. Pues eso es una ayuda porque si quieres cerrar tu tanque porque vas a hacer algún mantenimiento en tu casa, no te tienes que trepar en caso de que tu tanque esté muy elevado. Entonces te evitas muchos problemas. Sí, Eso es una forma de poderlo controlar y es un on-off nada más. A través de una aplicación, si quieres, no, con el celular, etcétera. Le puedes poner el micro con una... Claro, este micro no tiene conexión Wi-Fi, pero hay microcontroladores que sí tienen su conexión Wi-Fi o Bluetooth. Dependiendo la distancia a la que yo esté, puedo usar cualquiera de las dos este, tecnologías. Y entonces pudiera yo controlar a través de un microcontrolador la apertura de esa válvula. Y no solo la apertura de la válvula, tener un microcontrolador ahí, con ese mismo microcontrolador, puedo estar monitoreando el nivel. Y no necesariamente nada más que se hace no apaga. Ya se vació, este, este, llena. No, puedo decirle, mira, la, me puede mandar el micro, estoy detectando que estás al 50%. Si lo vas, manejas en porcentaje, o el micro te puede decir, tienes tantos litros de agua en este momento. Y lo puedes volver a regresar a una aplicación a través de un celular, o a tu computadora, depende cómo te quieras conectar. Entonces, son cuestiones que nosotros podemos realizar sin ningún problema a través de la comunicación serial del propio microcontrolador y obviamente los elementos necesarios para poder hacer el enlace. Entonces, hay cosas que sí se pueden adaptar a un microcontrolador para tener mejoras en cuanto a lo que estés realizando con un tipo de sensor. Le agregarías un plus más, ¿no? Entonces, son cuestiones que se pueden ir haciendo para ir mejorando su proyecto. Le puedes meter también un, un controlador, de, un medidor de flujo, para determinar si hay agua en la calle, ¿no? porque también luego esa es otra situación. No nos damos cuenta cuando se fue el agua. Muchas veces se acaba en el tanque y nunca te diste cuenta que no había agua. Entonces, si tú le metieras un medidor de flujo a la entrada, con ese medidor de flujo, puedes poner la condición, oye, si eh, mientras estás girando esa cosa, me estás generando cierto voltaje, para mí eso sería un 1. No me importa qué valor. No me, no me importa medir el flujo, nada más que me esté diciendo que hay agua. En cuanto deje de girar eso, me mandan un cero. En ese momento, a través de una aplicación, te puede decir, ¿sabes qué? No hay agua. Y tú puedes tomar la decisión de ahorrar el agua, ¿no? Si lo quieres hacer así. O le puedes decir a tu sistema que controle a otro sistema que te restringe el agua en ciertas partes porque no hay agua. Entonces, son situaciones que nada más ustedes están eligiendo en base a las características del diseño que quieras realizar. Hablando en términos de eso, del tinaco, del agua ¿no? o de los sensores. Pero ustedes a través de... Fíjense aquí, ¿cuántas instrucciones son estas? Cinco instrucciones y ya tenemos el control de algo. Y no solamente del foco, como le digo, puede ser una bomba, puede ser una lámpara, puede ser una alarma. Con siempre y cuando la acción sea esta que estamos viendo aquí del interruptor. Algo parecido a lo que es el interruptor para poder en un dado momento tomar las acciones. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero que hablo, que ustedes son los que van a programar. Ustedes son los que van a decidir cómo va a actuar su código en base al pensamiento lógico de cada uno de ustedes. Por eso hay muchas instrucciones, porque va a depender de cómo las usen. En este caso, estamos agregando esta nueva instrucción, JB. Fíjense cuántas instrucciones tenemos aquí. El JB, el CLEAR, el Jump, el Set y el move que hemos visto por ahí, ¿no? El move. Obviamente también lo que es el CAL y lo que es el RED. Son algunas de las instrucciones que hemos visto. Ah, junto con el No Operación por ahí también. Entonces ya son. Son poquitas instrucciones y con estas poquitas instrucciones podemos ya controlar algo bastante sofisticado. Si así se quisieran. ¿no? Pero ustedes tienen que hacer una base de diseño en un dado momento. Por ejemplo. Eh, vamos a ver dónde estás. Bueno, aquí no lo tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que. Eh, lo más fácil ¿no? que siempre han querido ustedes hacer. Bueno, mucho a lo mejor ya lo hice. ¿Quién no ha movido un robot? móvil o algo que tenga dos ruedas y este y lo hayan movido de alguna forma. si ¿Sí lo han hecho? Sí. sí. ¿Lo han programado? Y lo han entendido, supongo yo. ¿Cómo es que están haciendo todo eso? No nada más copiar y pegar, sino en base a una lógica de diseño que ustedes establezcan. Que esa es la parte de ingeniería, ¿no? Tenemos el micro y dices, bueno, es que el micro no me dice nada. Yo le tengo que programar todo al micro y en base a lo que yo le diga es lo que voy a hacer. Bueno, suponiendo algo muy sencillo así a realizar. Supónganse, típico carrito. Con su ruedita aquí, su ruedita acá. Y el tipo de motor, le metes aquí un motor a cada uno de estos, ¿no? Es el típico. Su rueda loca. Y tiene sus sensores. ¿Sale? Un sensor basiquito. Así dice, no, me la quiero complicar. Pues le pongo un alambrito con un microswitch. Otro alambrito con otro microswitch. Y cuando toca la pared o el objeto, se cierra el microswitch. Y eso me manda un 1 o me manda un 0. En función de lo que cómo esté la acción. Entonces tengo sensor 1, sensor 2. Motor 1. Motor 2. Aquí ya tengo entradas. Y salidas. Mis entradas a los sensores. Sensor 1. Sensor 2. Mis salidas. Motor 1. Motor 2. Entonces empieza a diseñar. ¿Qué quiero hacer? No, pues yo quiero que cuando no se detecte el sensor, no esté detectando nada, que los motores estén encendidos. Ah, perfecto. Sensores no detectan nada. Motores encendidos. Correcto. Dice, oye, pero cuando... ¿Qué sucede si el... Sensor 2, choca con algo. ¿Qué, ¿Cuál es la acción que quiero que siga? Bueno, para empezar dice sensor 1, no detecta nada, sensor 2 y choca. ¿Qué hago con el motor? Si el motor es este, el motor 2, sigue girando, pues sigue empujando hacia acá, ¿no? Sigue rodando. Si paro el motor 1, como punto eje, este motor va a tratar de salir de ahí y girar hacia un lado, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, entonces apago motor 1. Y dejo encendido motor 2. En caso contrario, el sensor 1 detecta y el sensor 2 no. Ah, bueno, pues entonces hay que ser al revés. Dejo encendido motor 1 y apago motor 2. Pero si chocan los dos sensores con algo, ah, para este caso que está sencillo el programa, bueno, si los dos sensores detectan que se apague los motores y ahí se quede. Es un programa muy burdo, pero pues puede funcionar. O si sí va a funcionar haciendo esto que estamos diciendo. Obviamente ya si sí elemento que regrese el motor hacia atrás. Son otras condiciones que tengo que agregar en mi tabla de diseño. Ahora dice, tengo las entradas. Estas son las entradas y estas son las salidas. ¿En qué, en qué, en qué puerto lo voy a conectar? Bueno, ustedes eligen de los cuatro puertos donde lo quieres conectar. Podemos decir, ¿sabes qué? En el, yo voy a conectar el sensor 1 y sensor 2 acá en el puerto 0. Aquí voy a conectar mis sensores sensor 1, sensor 2 y los motores, por los motores lo vamos a poner, vamos a ponerlos aquí en el puerto 2 pero vamos a cambiar aquí la estrategia para que no sean los mismos bits lo vamos a poner en el bit 7 y en el bit 6 motor 1, motor 2 ahí está Ahora, ¿cómo quiero controlarlos? ¿A bit o a byte? Si es a bit, tendría que utilizar mis instrucciones para leer los sensores. JN, JB o JNB. El JNB es salta si no está puesto el bit. Es decir, salta si el bit es 0. El que yo elija. Y acá, salta si el bit es uno. Y aquí, salta si el bit es cero. Funcionan exactamente igual. Nada más que uno... Salta cuando es 0 y el otro salta cuando es uno. Acá abajo. Puedo usar un set. B. Para activarlo. O un clear. Para apagarlo. Cualquiera de esas instrucciones. O en un dado momento puedo mandar a través de un MOOC. Un dato completo. Entonces digo, bueno, aquí ya tengo mi selección. Ya tengo mis puertos. Si ese uno. Es el bit 0. Y ese 2 es el bit 1. Pues ya sé dónde tengo que activar mi bit. Y acá. Si el motor 1 es el bit 7. Y el motor 2 es el bit 6. Pues ahí tengo mi, mi dato. Que no lo quiero manejar a bit. Y quiero que todo sea un dato. Bueno, entonces tendría yo que formar una palabra completa. ¿no? Entonces dice 0, 1. Aquí tengo el 2. 3, 4, 5, 6. Y siete. Estos son los otros bits que del puerto 0 que no están conectados. Para mí, esos valdrían cero. ¿sí? Y luego acá me faltaría el 5, 4, 3, 2, 1, 0. Son los otros bits del puerto que no están conectados. Para mí también pueden valer cero. Si eso es cierto, imagínense entonces aquí qué dato tendría. Si valen ceros, qué dato sería este en hexadecimal. Ya saben que hay que partirlos en cuatro. ¿Qué dato sería? C. Ok. C0, así es. C0H. Y este otro, igual, bosquejado en el mismo esquema, todos en ceros. En la parte baja es cero. H. Pero la parte baja, alta, ¿qué sería? Pues un 40, ¿no? Un 4. Esta otra sería 00, sería un 8, ¿no? Sería un 80. H. Y la última, un 00H. Ahí está. Ahí tengo mis cuatro datos que yo necesito enviar al puerto cuando se detecte si este es 0 o este es 0. O si este es 0 y este es 1. Si yo quisiera manejarlo a Byte, entonces en este caso simplemente le dices, ¿sabes qué? Muéveme, donde los motores, al puerto 2. Mi dato, C0HH. Siempre y cuando, voy a mover este mensaje, siempre y cuando, ¿qué es este? Los dos sensores no estén detectando nada. Entonces yo tendría que tener en mi programa un JB preguntando por cada uno de los puertos. El P0.0. ¿Qué quieres que haga? Oye, si es 0. Eh, ON, por ejemplo. ON. Motor 1, puede ser. Y luego preguntar en otro. La condición del otro sensor. P0.1. ¿Cómo está la? No, pues ON. Motor 2, a lo mejor. Entonces aquí yo estoy tomando la Si vale 1, quiero que. No, es al revés, ¿no? Es, eh, si vale 0 si vale aquí, sería un JNB. Si vale 0, quiero que mandes a encender el motor 1. Si el sensor 1 vale 0, encende el motor 1. Si el sensor 2 vale 0, entonces me enciende el motor 2. Es la forma de poder decidir. Y aquí en este ON y ON tendría que tener una señal como esta. ¿Sí? Donde yo mando a encender... Los dos motores en una sola instrucción si lo quiero hacer así, si no en todo caso tendría que usar yo un set B habilitado al bit 7 del puerto 2, o sea, se poner P2.7 y luego otro set B P2. no 7 no 6, 6 y en ese momento ya tengo encendido también los dos motores, entonces aquí lo estoy haciendo. En instrucciones a bit. Y aquí lo estoy usando con instrucciones a byte. Si con una palabra van a encender los motores. Y aquí voy a encenderlos de manera individual. Esa parte ustedes la van a decidir. Y muchas veces también se lo va a... Eso, lo, esa opción que tienen que elegir se las va a dar a su propio programa. De acuerdo a cómo ustedes, ustedes están trabajando. O qué, de qué dependan para poder hacer esas acciones. No les puedo decir siempre tienen que usar esto. tienen no. Eso va a estar en función de cómo estén programando ustedes y su lógica. ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a pensar de manera diferente la lógica de, de cómo activar ese tipo de, de motor. O cómo leer el sensor o bajo qué condiciones. Yo aquí les dije algunas, pero ustedes pueden tener más ideas y esas ideas hay que bosquejarlas en una tabla. Y una vez que tengamos la tabla, nos la llevamos a la programación. Y entonces tiene que hacer todo lo que ustedes le están programando al dispositivo. Esa es la forma en que hay que empezar a, a visualizar los programas. ¿Por qué? Porque nada más estamos trabajando como acciones on-off. Todavía no tomamos decisiones en base a un valor específico de la variable. Eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto al control. ¿Ya están llevando control ustedes ahorita? No. Sí, control. ¿Control 1? Con algunos compañeros. Control. Ok. Si, si quisiéramos aquí, podríamos implementar una estrategia de control proporcional, integral, derivativa. El proporcional posiblemente sí lo estemos viendo, pero con un tipo on/off proporcional. Pero pudiéramos meter las ecuaciones que rigen a un controlador. PID, por ejemplo, la proporcional, integral y derivativa programadas para tener más este, flexibilidad en cuanto al control de algo, ¿no? Y ahí así puede ser muy preciso tu, tu forma de, de controlar. Por ejemplo, este mismo dispositivo que tenemos aquí, móvil. Aquí le puse yo interruptores de switch. Pero si no quiero switch, le puedo poner sensores infrarrojo. y me trabaja igual. Va, va, va a generarme una acción de 0 o 1. Si le pongo un ultrasónico, la cosa cambia porque el ultrasónico ya me va a proporcionar una distancia. Y en base a la distancia yo tomo una acción. Entonces también puedes hacer así como un on-off con este mismo sistemita que estamos viendo aquí. Tú puedes decir, a ver, si detectas algo aquí, quiero que corras en forma contraria. O sea, si tú te le acercas a este móvil, él se va a mover en forma contraria hacia ti. De tal forma que no lo vas a poder agarrar, porque cada vez que te trates de acercar o detecten los sensores que estás ahí, se va a mover. ¿Sí? Esa es una acción que pueden hacer. La otra es, voy a una determinada velocidad y en función de mi sensor mido la distancia, empiezo a controlar la velocidad de mis ruedas o de mi motor. En ese caso, ya empezamos a usar una señal que se le conoce como PWM, o modulación por ancho de pulso. A través de esto, ya puedo ir yo controlando la velocidad del motor en base a la distancia. Entre más cerca esté, dale menos velocidad al motor. ¿Sí? Porque si voy a tomar una acción de esquivar el objeto... Pues tengo que tener el suficiente espacio para que automáticamente él esquive el objeto, objeto sin pararse. ¿Qué es lo que hace este? Este se tiene que parar para detectar que ya chocó. En este otro no chocaría, sino estaría detectándome el objeto a cierta distancia y empezarlo a esquivar, mandándole las señales de control al motor. Y ahí es lo que empezamos a ver nosotros como PWM y empezamos a ver las, las, las variables estas en controlador P y D, ¿no? Ya puedo controlar algo con los tres ganancias o con una de ellas nada más o dos de ellas. Es donde empezamos a ver ya acciones de control. Si es que por eso les preguntaba si lo habían visto, porque lo pudiéramos ver, pero si no, nos vamos a más al normalito. Y más adelante de todas formas se va a ver. En algún momento lo van a ver esto ya aplicado a una tarjeta digital para poder establecer algún controlador. Bien, alguna pregunta hasta aquí. Y eh, no. No se explicaron bien las instrucciones, maestro. Bien, pues entonces aquí la vamos a dejar. Aquí la vamos a dejar y nos vemos el día de mañana. No, mañana no. Sí, ¿no? Sí, mañana sí, todavía. Bien, que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Yo, hasta igualmente hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.